¿Sabes para qué existe la adolescencia? Pues la adolescencia tiene cuatro objetivos, adquirir la independencia, asumir y aceptar nuestra, nuestra imagen corporal, establecer relaciones sociales y conseguir nuestra propia eh, identidad, ¿lo sabías? Dale a me gusta si estás de acuerdo.